Hola, vengo de Colombia, eh, representando al grupo Turma Sur, eh, que está organizado en la ciudad de Medellín. Eh, estoy contento de estar acá, vengo eh, a enseñar un poco de mis proyectos, de lo que se hace en Colombia. Eh, invito mucho a todos los mexicanos que participen de este especial, que es mañana aquí en la Casa de la Cultura de Paracho, Michoacán. Eh, a que se la gocen, eso es para gozar, es un arte, eso es cultura, eso es tradición, es hobby y, y no, felicidades a todos, eh, un saludo a, a todos los mexicanos que vienen acá y a que se la gocen.